este esquema en mente, ¿no? Y algunos los tenéis más que implementado ya, seguramente, ¿no? Muy bien. Sabéis que tenemos ahí nuestro vector de entidades, nuestros componentes que es el almacenamiento, vectores slot maps, get storage que lo usamos la semana pasada, crear entidades, añadir componentes que es lo que hicimos la semana pasada, el forol que lo tenemos hecho desde hace iletempore, tempore, pero que hoy hoy vamos a quemar forol, le vamos a prender fuego a forol, ¿vale? y tenemos nuestra entity que la semana pasada a la entity le hicimos el add component y el has component y le, le hicimos el get component aquí y he añadido add tag y hashtag que básicamente es lo mismo pero solo con el tag y sin utilizar keys porque un tag es lo tengo no lo tengo y ya está ¿Vale? así que como eso era solo eso lo he añadido y ya está otra cosa que he hecho es que la semana pasada todavía nuestro entity manager eh, todavía tenía esa coletilla de hace tiempo que recibía por parámetros template c1, c2 y c3, ahora ya recibe sus lists, vale ya tenemos un component list, tenemos un tag list, todo eso ya está como lo tenemos listo para llegar al punto que, que le gusta más a David de todos, que son los sistemas, porque David está en esto de sistemas, que ahora mismo Nuestros sistemas no son más que un conjunto de eh, objetos, de clases, que en el fondo podrían ser funciones y ya está, que están en el game. Y ahora mismo nuestro game es una función. Aquí. En vuestros juegos espero que vuestro game sea por lo menos una clase, algo así con estilo. ¿Vale? De momento aquí solo es una función. ¿Ves? Ahí tenemos unos systems y hoy vamos a hablar de esos systems. ¿vale? Veréis que He hecho algún que otro cambio también. Este es el game. La semana pasada teníamos aquí un código para crear una entidad. Ahora he creado una función create entities, para ponerlo ahí que no moleste aquí en medio. Queda más bonito create entities. y Luego ya me voy y toco esa función si hace falta. He hecho un pequeño apaño y veréis que ahora he separado la interfaz de Irlich en un objeto. Entonces hay objeto irlicht interface. Entonces este irlicht interface se lo paso al render system irr para que se inicialice con la interface. Y de modo que eso ya es como una forma de, bueno, ya podría hacer un Render System sin IRR al que le doy su interface y si le doy una que no es Ehrlich, pues tiene otra interface, básicamente. Se podría hacer así un, una sencilla fachada, vale como decíamos, muy sencilla. Eh, veremos que ese Ehrlich interface ahora mismo lo vamos a necesitar para alguna cosilla más. Por ejemplo, en este momento que estoy ahora mismo no tengo teclado pero en algún momento querré controlar a mi personaje, mi cámara, esas cosas, y eso también lo voy a hacer leyendo con Eglitz. Esto es lo que tengo ahora de crear entidades, que solo creo una entidad, uso el print entity que teníamos de hace un par de semanas, que solamente me dice un 1 y un 0 según qué componentes tiene, y ya está. Nuestra entidad tiene physics y render, y por ahora esto es todo lo que tenemos. Eh, Hicimos la semana pasada sobre nuestro entity manager que como veis lo que os decía, en el entity manager ahora mismo ya tenemos aquí arriba component list, tag list y el capacity, que es lo que tenemos ahí en el entity manager. La semana pasada todavía teníamos C1, C2, C3, ¿vale? Esto está aquí y por tanto ha cambiado esto de aquí, que ahora tenemos component stores de component list y tag list. Como os decía, esto es la estructura de entidad y aquí Ahora tenemos estas funciones, el AddComponent, component y GetComponentKey, AddTag y Hashtag, básicamente. Nuestra entidad, más o menos para eso, ya está muy funcional. Y nuestro entity manager, que por defecto se inicializa con 100 entidades, que lo tenemos puesto ahí desde hace un montón, esto igual en un futuro tendremos que planteárnoslo, tiene el AddComponent que implementamos la semana pasada, tiene el CreateEntity que implementamos el año pasado, básicamente, que solamente es un emplaceback, y el for all, que el for all es muy básico. Eh, viene ahora la gracia, y la gracia es que todo esto que tenemos ya nos permite crear componentes, ya nos permite crear entidades, ya tenemos todo autoconfigurable, súper guay, nos ha costado un montón llegar aquí, pero bueno, ya lo tenemos. Y ahora vamos a la siguiente parte y es sistemas. Nuestro juego tiene unos componentes, unos sistemas y unas utilidades. Vale, en, las, en las utilidades es donde está el Ehrlich interface, este de aquí, ¿vale? Que son sus cosas. Eh, los types que hice, recordemos que esto es importante para que luego sepamos de dónde viene cuando yo pongo Entity Manager y pongo Entity es porque lo tengo en este types.hpp definidos, como el Entity Manager es un Entity Manager del component list y tag list y el Entity es el Entity que está en el Entity Manager y esto de aquí son las dos listas de componentes y tags ahora mismo no uso tags todavía, los usaremos en un futuro pero todavía no, y aquí es donde claro, evidentemente hago los includes para poder usar todo esto ¿vale? esto me lleva a mis sistemas que por ahora soy pobre en sistemas, tengo un sistema physics que mm, pff, es pobre ¿verdad? Está ahí pff, le tenemos que dar un poco de amor a este sistema physics a ver, decidme este código que hay aquí, ahora mismo compila y funciona, pero no hace nada. Pero lo que hay ahora mismo, ¿se entiende? Vale. ¿Esto de aquí qué narices es? Un lambda, ¿sí? ¿Cuántos estáis usando lambdas? ¿Cuántos no habéis usado todavía ningún lambda en ningún momento? Ah, bien, bien. Ah, es, eh, es, ningún momento, define ningún momento, ¿vale? <risa> vale, a ver. ¿Quién me da una definición de qué es un lambda y por qué lo estoy usando aquí en el forol? Enio. El lambda es el, el tipo de una función, entonces tú creas un objeto de ese tipo y se lo pasas por parámetro. Mm, no. Es como una función anónima que puede estar... Es como una función anónima no me gusta nada esa definición, eh, no es como una función, aunque se comporta parecido a una función, ¿sí? se comporta parecido a una función, es anónimo porque no tiene nombre, o sea, se lo puedo poner, ¿eh? puedo poner auto igual a lambda y tal, pero lo puedo poner, pero... ¿David? Es una clase que, tienes, eh, sobre, eh, que tiene el operador para Vale. Me permite, mar... me, de... me permite hacer esa maravilla, me gusta esa definición, me permite hacer eso suena bien. ¿No es una clase, un lambda? ¿Es un objeto? Importante la diferencia porque una clase es una declaración y un objeto es una definición, es decir, no es una definición sino que es una cosa ya en memoria. Por tanto, este lambda, al ser un objeto, es lo mismo que si yo declaro un objeto de cualquier cosa y se lo paso como parámetro a for all. Si, si yo en vez de hacer este lambda... Yo, esto de aquí lo comentase, bueno, lo comentase, lo voy a quitar, así. Yo tengo for all y yo aquí pusiera tipo objeto, ¿vale? Que es lo típico que uno define. Aquí puedo poner mi tipo, el que sea, pues yo que sé, entity y objeto, que se llama objeto, ¿vale? Y entonces yo aquí lo que paso es objeto. ¿Qué diferencia hay entre tipo y objeto? ¿No está mal? ¿Y qué objeto tiene reservado en la memoria? Esto es una pregunta base de C++, es decir, tipo y objeto podría ser int a o podría ser entity e, ¿vale? Esto de aquí abajo que he puesto tipo objeto es una versión genérica de estas dos cosas, Int es el tipo, a es el objeto, entity es el tipo, e es el objeto, ¿vale? Y lo que estamos pasando aquí no es un tipo, no es una clase, es un objeto, ¿vale? O sea, yo a for all no le puedo pasar un tipo porque lo que le estoy pasando entre paréntesis es un, un argumento, un parámetro, entonces eso que le paso tiene que ser algo que está en memoria, que es esto, a está en memoria, está en memoria. Int y Entity lo que son es descripciones de cómo es un objeto. Yo describo cómo es un Int, es una cosa que ocupa 4 bytes y que me permite almacenar valores numéricos, simplemente. Luego cuando yo pongo Int A, el compilador sabe que tiene que guardar 4 bytes en algún sitio que le permitan en esos cuatro bytes, meter un valor numérico, con signo, en este caso. Eso es lo que es int, el tipo es una descripción de aquello que voy a guardar. Cuando yo pongo entity, es lo mismo, es una descripción. Un e, que es el que estoy creando aquí, requerirá un espacio, porque mis entities tienen que guardar un component mask, tienen que guardar un tag mask, un id, pues todo eso requiere un espacio. Entonces, cuando yo digo, crea un entity, que es lo que he puesto aquí, él tiene que crear en un lugar de la memoria llamado stack. Bien, Esto se guarda en la pila porque esto es una variable automática. Se guarda en la pila. Luego, el ¿qué hace? Va al puntero de la pila y dice, ¿cuánto espacio ocupa un entity? Pues no lo sé, supongamos que 20 bytes. Va al puntero de la pila, lo incrementa en 20 bytes y ya tiene 20 bytes disponibles para escribir ahí. Mete ahí e. Entonces, esta definición de aquí en lo que consiste es en llegar a la pila, meter 20 bytes más y escribir en esos 20 bytes los valores iniciales de un e, que eso es la inicialización, lo que hace el constructor. Un constructor no es más que eso, es yo primero hago espacio y luego el constructor rellena los valores directamente. Y eso me genera un objeto que es el trozo de memoria con los valores, eso es el objeto. Eso es muy importante que lo tengáis en mente porque uno confunde clase con objeto y por eso he ido a este punto. Porque lo que yo le paso a forAll nunca es una clase, es un objeto de algún tipo. Puede ser un objeto de una clase, pero una clase es un tipo, ¿vale? entonces Puede ser un objeto de tipo entity, pero en este caso el objeto que yo le paso a forAll no es un objeto cualquiera. ¿Qué es lo que recibe forAll? no recibe una función. ¿Recibe que el compilador para poder pasar? No sé si te he llegado a entender. ¿Objeto ejecutable? No, ¿objeto ejecutable qué es? Un objeto que se pueda llamar. ¿Un objeto que se pueda llamar? ¿Quieres decir un objeto llamable? Lo que tenemos nosotros definido ahora mismo en el Entity Manager. Y lo tenemos aquí, bueno, porque for all, veréis que tiene esto como tipo, ¿vale? Y este tipo de aquí es este. Esto es lo que espera recibir como parámetro. ¿Qué es esto? Esto es un puntero. Luego, el objeto que está recibiendo for all es un puntero. ¿Un puntero o una función? ¿Cuánto ocupa un puntero a una función? En una máquina de las PCs modernos nuestros, incluido este chugui. 8 bytes, ¿vale? Este tipo sabemos qué es. Lo que describe ese tipo es, tienes que guardar en memoria 8 bytes, que son una dirección de memoria, y esa dirección de memoria en particular es la dirección donde tiene que empezar el código de una función que no devuelve nada, y que recibe un parámetro referencia a entity. ¿Por qué necesita toda esa información el compilador y no le sobra con los 8 bytes y solamente la dirección donde está la dirección de memoria, donde está la función? Porque C más es de tipado fuerte, sí, pero no. No es solo por eso. Porque para poder pasar un parámetro tienes que recibir que enviar. Correcto. Es decir, si yo tengo un puntero a una función y quiero llamarla, a través del puntero, es decir, tengo una dirección de memoria a la función, el código empieza en la dirección 1000. Llamarla no es solo hacer call. Yo, para llamar a una función, tengo que pasarle los parámetros y recibir lo que la función dé de vuelta. Y eso son operaciones que tengo que saber hacer. Para saber hacerlas, necesito esta información, que es qué hay que pasarle a la función y en qué orden que devuelve la función. Si yo no tengo ese tipo, directamente codificado en la dirección de memoria donde me guardo el, el puntero a función, no sabría llamar a esa función aunque tuviera su dirección. Pues lo único que podría hacer es call, pero si hago call a una función y la función espera recibir cosas, a lo mejor mira en la pila por esas cosas y si no las he puesto, who knows, puede pasar cualquier cosa. ¿no? Por eso todo esto hace falta cuando yo creo un puntero, porque tengo que saber esa información. No me vale solo con esto es un puntero a función y ya. ¿Vale? Esa, esa información es relevante. Vale. Muy bien. Hemos dicho que esto recibe un puntero a función. Sin embargo, yo tenía esto. ¿Es esto un puntero a función? No, pero, convertible. No, pero es convertible. ¿Por qué? No. Convertible porque así lo dice el estándar de C. ¿Vale? El estándar de C dice que un lambda o un objeto llamable con el operador sobrecargado que no tiene capturas es convertible a un puntero a función. ¿Por qué el hecho de que no tenga capturas me permite convertir la función y el hecho de que tenga capturas no me permite convertirlo en puntero a función? ¿Vale? Cuando yo tengo un puntero a función, como hemos visto hace un momento, el puntero a función la única información que tiene es qué parámetros se le pasan al llamar, qué parámetros devuelve. Sin embargo, esto no sería una función, sino que sería una función que además tiene que poder acceder a un puntero dis. Porque en el momento que yo meto capturas, el objeto ya es un objeto de una clase que tiene dentro datos en esa clase. Mientras que hecho así, es una clase genérica que no tiene datos, por tanto, solo es una clase con una función, sin nada más. No necesita un puntero dis y eso es lo que lo hace convertible a una función normal y corriente. Pero si yo pongo aquí simplemente esto, yo pongo aquí esto, y ya no es convertible, ya veis que me sale el error, ya no es convertible a puntero a función. Eso que acabo de hacer, que es una captura, es simplemente decir, esto de aquí es el operador paréntesis, de un tipo, de un objeto, y esto es un entero que va a haber dentro de ese objeto. Es decir, este lambda tendría este aspecto. Tendríamos el operador corchete y tendríamos un int a que vale cero, que es lo que acabo de hacer aquí. Esto es lo que acabo de hacer. ¿Vale? Entonces, esto de aquí sería un objeto de algo parecido a eso. Por eso las capturas impiden que esto se convierta en algo que solo es una función, porque si yo quito la captura, esto es un miembro de una estructura que solo tiene esa función, por tanto, es como una función, y lo puedo convertir implícitamente a una función. Pero si le pongo capturas, ya no. Pero yo voy a querer capturas ahora. Ahora, cuando yo empiece a trabajar, voy a querer capturas, de modo que ese puntero a función ya no me va a valer, me va a tocar las narices esto, porque no puedo, porque para poder acceder a esta captura de aquí, entonces este operator de aquí ya necesita un puntero dis, ya no es solo entity reference, necesita un dis, ¿vale? Muy bien, ¿entendido esto? Significa que no puedo poner capturas, y yo he dicho que voy a necesitar capturas, ¿Para qué? ¿Para qué voy a necesitar las capturas? Porque si aquí te pasan los componentes por parámetro necesitas poder acceder a los valores de sí. Necesito poder acceder a los valores de esos componentes. ¿Y cómo accedo ahora mismo? Supongamos que ahora yo quiero, porque esto está funcionando, ¿vale? Entonces yo aquí pongo que esta es entity E y yo ahora quiero obtener... Porque aquí pongo E.physics, que es lo que teníamos al inicio de los tiempos, cuando habíamos hecho los componentes a mano y todo eso, pero ahora E ya no tiene E.physics. Yo ahora tengo que obtener el componente física de e. ¿Cómo tengo el componente de física de e? ¿Con, el Con el Entity Manager. ¿Cómo lo haría ahora mismo para poder obtener el componente de física de E? ¿Qué, qué haríamos como operación? No, pero supongamos que puedo. Entre tiempana manager, uf. ¿Qué sí. component, no? Por ejemplo. ¿Eh? Y le tendré que decir cualquiera, ¿no? Algo así. Y lo querré, lo querré. ¿Así ¿Ah, ¿O, o querré tener una referencia? Una ahí. ¿Por qué? Porque se creó una copia. No quiero una copia del componente de física, sino que quiero directamente acceder al componente de física. Quiero estar referenciando a ese componente de física porque voy a modificar el componente de física de esa entidad y no una copia de ese componente. Si modifico una copia, se pierde aquí y se acabó. Vale. Primera cosa, no tengo GetComponent. Tengo que implementarlo. Me hace falta este GetComponent, ¿vale? Eso lo vamos a implementar. Pero tengo otro peor problema y es este. No puedo meter el Entity Manager aquí, porque yo podría meter el Entity Manager si hiciera esto, por ejemplo, pero eso es una captura. Es decir, eso es crear una variable dentro del Lambda que tiene ¿Una referencia o una copia de EntityManager? Esto es crear una copia de EntityManager, de esta variable de aquí fuera, crear una copia dentro del objeto lambda que estoy pasando a forAll, ¿vale? Si yo lo que quiero no es crear una copia, sino una referencia, tendría que hacer así, ¿vale? Referencia entity manager para que se cree dentro del lambda, pero da igual, estoy creando una referencia dentro del lambda, ya no es un lambda puro, ya no puedo convertirlo a, función, a puntero a función, Así que no puedo usar este Entity Manager aquí dentro así alegremente. Hay que modificar Entity Manager. No puedo hacer eso. ¿vale? ¿Cómo modifico yo el for all para poder recibir aquí un lambda cualquiera o un objeto llamable cualquiera al que yo pueda llamar y que pueda tener un dis, no un dis, lo que haga falta? ¿Cómo modifico? Yo? Un template. Muy bien, ¿por qué? Porque el template puedes cambiar el tipo que estás recibiendo. Entonces, si capturas el tipo de lambda, puedes hacer un foro distinto para cada lambda que recibes. Muy bien, ¿qué pongo? Template. A ver, template. ¿Dónde pongo template? ¿Dónde pongo template? ¿Aquí? ¿Más? Puedes pedirle comodín del público, Enio. Eh, Puedes pedirle como bien del público, Enio. En público? Podría serlo, pero me gusta lo que ha dicho Enio. Vamos a hacerlo así. Flechita. Flechita. No, está, o sea, ¿cómo se llama? Angle brackets. Angle brackets. Muy bien, ahí, angle brackets. Muy bien. Type <risa> <bien. risa> name T, por ejemplo. Y ahora. Sin más. ¿Esto funciona si lo hago así? No. bueno, tendría que ser. ¿Cómo se llama? Ahora mismo tú estás pidiendo que. Sí, tendría que ser. ¿Cómo se llama esto que me tiró unas empujones del estándar? Fijaos ahora que ahora se queja de esto. ¿Vale? A ver, vamos a intentar. Voy a llamar a algo que sí, por ejemplo, create entity ya está ¿vale? para comprobar que esto funciona no, sopla fuerte porque no, no se va dice que no vamos a compilar, a ver, ¿qué dice? a lo mejor no le gusta ¿Ya se ha puesto bien? Bueno, me da un aviso de que no estoy usando E, pero ha compilado. Luego, ¿esto funciona? Es decir, ¿por qué funciona? Porque deduce el tipo. Todo. Deduce el tipo. ¿Y cómo puede deducir el tipo? Porque el, el, el compilador... Porque el genera un decir. tipo para, ese, para ese lambda. Sí, estás claro. ahí. el lambda. El compilador genera un tipo para el lambda. Ojo con esto. Yo este lambda lo puedo sacar de aquí para que se vea más claro, ¿vale? Yo esto lo puedo poner aquí fuera auto esto sería update one entity y entonces hago así ¿vale? Y entonces aquí pongo update one entity ¿vale? le pongo nombre a este objeto, que es lo que estaba diciendo, y el tipo, que es este, no sé cuál es, es auto, pero es un tipo. Y si este auto puede deducir el tipo, cualquier template puede hacer lo mismo, porque eso es una deducción de tipo, de hecho es más, lambdas son una cuestión muy especial en C++ porque el tipo de un lambda se dice que es incognoscible. Nosotros no podemos saber, a priori, cuál va a ser el tipo de un lambda. El único que puede saber cuál es el tipo del lambda es el compilador en el momento que lo crea. Antes de eso, nosotros no podemos saber cuál es el tipo. No podríamos poner aquí, este es el tipo del lambda. No puedo hacerlo. Tiene que ser auto por narices. No hay otra opción, porque es el compilador el que lo va a crear el tipo, se lo va a inventar el compilador. Aquí veis claro lo que os estaba diciendo antes. Este es el objeto, ¿vale? Y ojo, esto es un objeto. Súper importante que lo tengáis en mente porque ya hemos hecho una cosita que es ligeramente discutible. Porque esto es un objeto. Y esto ahora mismo no es un puntero a función. Es un objeto de la clase que se ha generado para este lambda. Luego, la clase que se ha generado para este lambda... Tiene un operador paréntesis con su función dentro y también tiene una referencia entity manager. Por tanto, eso ocupa un espacio en memoria. Y si le metemos más cosas, ocupará más espacio en memoria. Y todo eso es un objeto en memoria que se pasa aquí a forAll. ¿Cómo se está pasando ese objeto a for all? Ahora mismo lo estamos pasando creando una copia. Que en este lambda, como el lambda solo tiene internamente una referencia, y una referencia, como sabéis, equivale a un puntero, luego son 8 bytes, pues es como que estamos pasando 8 bytes, hasta aquí no hay mucho problema. Pero si creamos un lambda, que es lo habitual, y nosotros llegamos y ponemos algo como esto, en vez de decir esto, pues ya está, así. ¿Esto qué hace? El contexto del scope. El contexto del scope, que suena como muy... Pff, ¿Qué será eso? Pues... Todas las variables que hay, ahora mismo, en el scope anterior a donde se define el lambda, todas las que hay, se crea una referencia a cada una de ellas dentro del objeto lambda. Aquí, a lo mejor hay una o dos, el dis y el em, y no hay más. Pero podrían haber más. Y si en un sitio lo creamos y hay 20, pues tendremos 20 variables que luego las pasamos por copia. ¿Vale? Cuidado con eso porque es un objeto normal y corriente. Entonces, aquí yo tengo que hacer lo correspondiente a un objeto normal y corriente si lo quiero tratar. Pues igual lo puedo querer pasar por referencia constante, por ejemplo. ¿Podría querer pasarlo así, en lambda? ¿En lambda? No, porque quiero cambiar las variables. No, porque quiero cambiar las variables que tiene. ¿Funcionará esto o me, o me dirá, pff, vete a freír espárragos? Apuestas. ¿Esto funciona, sí o no? ¿O no compila porque he dicho que lo paso por referencia constante y eso significa que no puedo cambiar su contenido? Yo creo que no. ¿Yo crees que no? ¿Cuántos más creéis que no? no? Nadie se atreve, ¿eh? Vamos a verlo. Compila. No hay problema. ¿Por qué? Porque son referencias y las referencias son como punteros y yo no estoy cambiando esos punteros. Yo estoy usándolos para acceder a sitios que están fuera. No hay problema, ¿vale? Así es que en este caso lo he podido pasar, pero si no si no pudiera, porque a lo mejor el lambda contuviera valores y no los pudiera modificar, y lo modifico aquí, cosas de ese estilo, ¿qué haría con esto para pasarlo? ¿Qué hago? Le quito el const y lo paso por referencia no constante, por ejemplo. Es una opción, lo puedo pasar por referencia no constante. Pero si lo paso por referencia no constante, mi pregunta es, esto que he hecho aquí ahora funciona. Veréis que esto compila. Eso no se va a quejar. Pero si ahora hago lo que tenía hecho antes, oh, vaya! He dicho que se iba a quejar, se ha quejado un poquito. ¿Cuántas cosas? ¿Qué pasa aquí? For all entity no sé cuántos... Cannot bind non const evalue reference. No puedo bindear una referencia no al ¿Por qué? Pero fijaos que esto... Ojo, esto está en otro sitio. Esto es render. Esto no es physics. Es decir, physics ha compilado. Render no. ¿Por qué este trocito de código que es el, la llamada for all en render... ¿Ese por qué no compila? ¿Eh? No. Y el error lo da aquí. Aquí estoy creando un objeto del lambda directamente en el momento en que lo paso. Eso es un valor temporal. Es un objeto temporal que solo existe en esta línea. El lambda que aquí se crea solo existe en esa línea, por tanto es un r es un valor temporal. Y no puedo hacer referencia con una referencia r-value, el evalúe a, un a una referencia a un valor r -value. No puedo referenciar un temporal. Ese lambda es un temporal. Es como si hubiera creado un physics component ahí mismo y se lo hubiera pasado. Es un temporal. ¿Vale? Entonces, una vez más, esto es porque aunque... En el rato que llevo, ya os he dicho de varias formas, que el lambda es un objeto, no pensáis en él como si fuera un int. O sea, esto es, si yo lo paso así, es como si yo hago un int a igual a 5 y aquí le paso a. Pero lo que tengo en el render es como si hubiera puesto for all 5, directamente. Ya. El valor. hacer perfect de una template en vez de un parámetro Que si puedo hacer perfect wide de una template, claro, por supuesto. De todas formas, es muy sencillo, yo ahora hago así. Y esto que acabo de hacer ahora, ¿qué hace con el tipo T? ¿Qué va a pasar ahora? Ahora mismo, esto de aquí significa no que voy a pasar un T revalue, sino como este T tiene que ser deducido, significa que si yo le paso un valor temporal, deducirá referencia revalue, y si le paso un valor que no es temporal, deducirá referencia el evalue, cualquiera de las dos pero me va a pasar por referencia lo que yo le pase, sea L o sea R. Cualquiera de las dos. Y lo voy a poder usar. Entonces, por esa de, vez, que la de una copia, ¿deberíamos siempre pasar las cosas como todas las personas los templates? No siempre. ¿Por qué no? No siempre, porque dependerá de lo que quieras hacer y de cómo lo quieras hacer. Y de hecho, en muchos casos conviene pasar por copia. ¿Vale? De, eh, no nos vamos a meter en la discusión que eso lleva para largo. ¿Vale? Pero en las pero templates, en no. muchos casos, conviene pasar por copia. Ya, no, ya nos meteremos y da tiempo en todo ese tema, eso es, va para largo. Ahora, en este caso, así, ahora van a funcionar las dos cosas. Porque ahora en el physics le estoy pasando un evalue, es decir, le estoy pasando el update one entity y en el otro lado le estoy pasando un temporal, que se crea directamente, y los dos funcionan, cada uno de una manera. ¿Vale? Bueno, ahora que hemos hecho esto, como decía David, esto lo puedo simplificar. ¿Vale? Puedo hacer esto y puedo poner aquí directamente auto en C20. Que es exactamente lo mismo. Es decir, lo que pongo aquí ahora en C20 es exactamente lo mismo que poner template T y poner el auto ahí. Es lo mismo. Solo que aquí, como no hago uso del T para nada, pues pongo auto, lo deduce y ya está. Vale, ya eso me ahorra esto de aquí. Ya no necesito el type process func que tenía antes que era el tipo del puntero muy bien ya puedo pasar y puedo referenciar ahora necesito get component porque ahora tengo que obtener el componente de física para poder trabajar con el componente de física así que vámonos a hacer el get component en el entity manager vale estamos en, bueno, esto lo voy a minimizar que de momento no me hace falta tenemos add component aquí y ahora tenemos que hacer un get component. Vale, vamos a ver el diagramita que teníamos. Estamos aquí. Tenemos un add component, hay que hacer un get component. ¿Y qué operaciones hay que hacer para obtener un componente? Vale, me tienen que pasar una entity, ¿no? Me tienen que pasar una entity para que yo con la entity me venga aquí y obtenga su key y con la key me vengo aquí a los componentes porque en uno de estos slot maps es donde está almacenado el componente. ¿Vale? O sea, si aquí me dicen obtener el componente de physics y es este primero de aquí, tendré que coger este slot map, irme a buscar en ese slot map dónde está guardado el componente específico de la entidad que yo quiero y devolverlo. ¿Vale? Que es lo que hicimos la semana pasada. Vamos a ver. Primero, me tienen que pasar una entity, ¿no? Vale, ¿qué voy a devolver? Auto. ¿Por qué? Auto, auto, auto, Te gusta poner todo auto, auto referencia. Puedo poner auto, me parece bien, pero luego si no lo cambiamos. ¿Qué más? ¿Por qué tengo que poner una template? Para que me pasen el componente, pero no me pasan el componente. Me pasan el tipo, que es lo que hemos visto antes. Tenemos tipo y objeto y los tipos son tiempo de compilación. Me tienen que pasar un tipo. Si me tienen que pasar el componente, GetComponent tiene poca utilidad, claro. Lógico. Vale. ¿Devuelvo referencia a CMP en vez de auto? CMP, va. Vale. Vale. Operación número uno, ¿qué hago primero? Compruebo si la entidad tiene el componente. ¿Compruebo si la entidad tiene el componente? Sí, no. ¿Cómo? Eh, al... El get component de la entity. Sí. Quieres decir, aquí en la entity, nosotros, nuestro get component, que está aquí, get component key, ya tiene un has component vale pero no importa si los asserts es una cosa que podemos añadir porque se supone que los asserts eh, después cuando hagamos una release desaparecen entonces añadir asserts de más no es un problema si queréis añadirlo y si no, no lo añadimos venga, ¿qué hacemos? ¿cómo? auto, le encanta el auto David ¿eh? template. Aquí. Sí. ¿Vale? Muy bien, tenemos la key. ¿Qué hacemos con esta aquí? Vale, pero ¿cómo accedemos al slot map? Recordemos que el, el slot map está aquí abajo. Yo ahora mismo le he pedido el get component key aquí, me la ha devuelto. El slot map está aquí abajo. ¿Puedes que, que si la puedo enseñar. Es que no me acuerdo storage, En Que el entity. ¿Tú lo ves? O en sea, el Entity Manager, perdón. ¿En el Entity Manager? Tienes ya tu, tu Components. Tengo Components, que es esto de aquí abajo. Vale, pues pon punto. No sé si tienen la función. Components. Redwood. Punto. GetComponents. GetStorage. Get que lo tenéis ahí como está definido. ¿El tipo M? El brinque, el el brinque, el brinque. El brinque. Sí. ¿Ave, ave? Sí. También habrá que ponerle template porque usamos el CMP. Y le pongo la aquí. le pongo la aquí? Venga, pongo el rato encima de Betextories. ¿no? Igual a eso. Esto Esto me devuelve el slot map. Auto slot map. Vale. ¿Es esto lo que queremos? No, se no te la copia. Falta, falta, eh, no. A ver, ¿no? ¿Por qué? Eso tengo la copia. Por eso un slot map esto de aquí lo tenéis que ver como si de repente yo quito esto y pongo un slot map aquí. Y si pongo auto slot map igual a slot map, esto crea una variable slot map que es copia del otro. Yo lo que quiero es una referencia. Ahí, slot map. ¿Sí? ¿Y ahora? Sí, porque es un mapa. ¿Y si os digo que os he troleado un poquito? Fijaos. Decidme si no os suena este código algo que ya hemos hecho. Esto lo hicimos la semana pasada, pero es más, ahora que acabo de implementar este código... Ahora que acabo de implementar este código de getComponent, decidme si no modificaríais ese código de ahí arriba para que fuera más sencillo. Tengo una función getComponent y aquí arriba no estaba yo haciendo eso. No os fijáis que yo devuelvo el componente todo el tiempo solo que hay veces que lo devuelvo después de crearlo y hay veces que lo devuelvo recibiéndolo, simplemente ya existía, pues hago Get, ¿no? Entonces, esta función de aquí arriba se puede quedar mucho más clara si uso la de aquí abajo. Fijaos, este storage, en vez de ponerlo aquí arriba lo pongo aquí abajo. Aquí ahora ya me ahorro esto y digo si el componente ya lo tengo, hago Get component si ya lo tengo get component y además como eso es un return cierro y no necesito poner más si no lo tengo ahora lo creo Queda la función de arriba queda un poco más legible, ¿no? Me faltará un auto. ¿Se ve más claro esto ahora? Ahora la de arriba dice si ya lo tengo, return. Y si no, lo creo. Y si yo quisiera hacer mejor todavía esta función, este trozo de aquí que es crear un componente nuevo, eso le, le acabo de poner un nombre, ¿verdad que he puesto este nombre? Esto es un indicativo de que esto debería de ser otra función. Pero esta función en concreto es una función que el usuario no debe de usar de forma directa. Por tanto, yo me llevaría esto a una función privada que fuera crear un nuevo componente. Y entonces esta, que es la pública, se quedaría como si tengo el componente get y si no create que queda muy limpio y muy claro. Y me deja cada cosa en su sitio. Fijaos que yo cuando estoy implementando mis funciones, no sé si os habéis dado cuenta de que son todas cortitas. Esto no es lo que veo cuando veo vuestros códigos. Cuando miro vuestros códigos me encuentro funciones... ...larguitas. Tenéis que evitar... Tenéis que evitar que vuestras funciones sean largas y tenéis que hacerlo como acabo de hacer yo ahora, reutilizando los trozos. ¿Por qué? Por una razón que tenéis que estar experimentando ya, y es que se llama mantenibilidad. Ya tenéis que estar experimentando que en algún momento os haya tenido que tocar código, que hay que cambiar, y cuando dice, hay que cambiar no sé qué, y es como... ¡Uf! No, tío, yo prefiero hacer cualquier cosa antes que cambiar eso. ¿Verdad? Cuando pasa cualquier cosa de ese estilo, es un indicativo claro de que lo que habéis implementado es muy ad hoc, es muy específico, que habéis hecho un código largo, único, específico, y que luego cada vez que hay que hacer una cosa nueva, tocar eso es muerte. Lo suyo es invertir el tiempo que estamos invirtiendo en clase en repensar las funciones poquito a poco para que sean más usables, y ese tiempo que invertís es súper productivo. Cuando una función se hace más usable porque es más sencilla y más to the point, más concreta, eso después va a hacer que vuestro trabajo sea más rápido en el futuro. Lo que vosotros creéis que es programar más rápido, en realidad no lo es. Es solo programar más rápido si estás haciendo una práctica que es para la semana que viene. Es decir, si estoy haciendo una práctica para la semana que viene y empiezo a hacer copy, paste, copy, paste, copy, paste, modifico, modifico, modifico, esto muy rápido. Pero cuando estáis haciendo un juego que es para el año que viene, eso es muy lento, extremadamente lento. ¿Por qué? Porque en el momento en que lo haces parece rápido, pero en el momento en que te toca retocarlo, sufres lo lento que es. Lentísimo. Hasta el punto que muchas veces es mejor rehacerlo. Completamente mejor. Para eso tenéis que evitarlo y tenéis que pensar en los conceptos, como voy yo haciendo aquí poco a poco. Funciones pequeñitas, conceptos claros... Esto que he puesto aquí en este comentario me indica que esto es un concepto. Esto es crear un componente nuevo. Pues ¿por qué no creo una función create new component? Y me lo llevo. ¿Vale? Bien, no lo voy a hacer ahora, os lo dejo como ejercicio. Pero lo tenéis claro. Eh, obtener un componente como acabo de hacer aquí. Ya puedo obtener componentes. Pregunta, ¿siempre que obtenga un componente voy a querer modificarlo? ¿No? ¿No? y si no quiero modificarlo ¿qué tiene de malo esta función? que no es const, que no es const. ¿qué hago? que cada uno tenga cuidado con lo que hace <ríe> que cada uno tenga cuidado con lo que hace cosa que sabemos que no funciona una versión constante de la función, una de la función. voy a hacerlo a la manera acabo de decir que, no hay que, hacer. que acabo de decir que no hay que hacer esta y de hecho podemos incluso hacer así que esto. Uy. Esto deberíamos de haberlo puesto aquí. Esto, yo acabo de decir que no es lo que hay que hacer. ¿Vale? ¿Por qué? Porque he cogido todo el cacho de código y lo copio tal cual ahí abajo. Esto es código repetido. Este código repetido sí o sí habría que hacer alguna forma de que no esté repetido, porque el hecho de que esté repetido significa, sí o sí, que antes o después vendrá alguien, modificará una de las dos y la otra quedará sin modificar, y entonces bad things happen, ¿vale? Entonces, para evitar que eso pase, el código tiene que estar en un solo sitio. Y ahora mi pregunta es, y no lo vamos a resolver hoy, es ejercicio para casa, ¿cómo se hace con estas dos funciones que solo haya una sin usar const cast? Sin usar const cast. Estas dos se pueden hacer código de una sola vez, que solo sea un único código para las dos, sin usar CONSCAST. Por ejemplo, ¿vale? Muy bien, de momento yo lo dejo así porque unificarlas es trabajo para casa y lo podemos ver la semana que viene, pero tenéis que hacerlo vosotros. Voy a compilar y vamos a ver si por fin puedo empezar a usar esto en mi sistema de física. Error, tenemos aquí un error que dice storage no se declaró en este ámbito, porque esto igual hay que hacerlo así, ¿vale? Igual tenía que haber puesto el storage antes de usarlo, ¿no? Vale, de momento compila, vamos a nuestro physics. Voy a obtener, en vez de hacer un create entity que hacía aquí, tendré que hacer un get component, ¿no? Get component, quiero el physics de la entidad, ¿eh? ¿Sí? ¿Ya está? Él, No, no sé, ¿no? Se está quejando, ¿no? ¿Esto funcionará? ¿No? Me dice simplemente que no lo uso, pero no se queja. Pregunta, ¿por qué no me ha hecho falta poner punto template? Porque es un tipo de plantilla porque está especializado. Solo por eso. Antes hemos estado usando e.template, y e tampoco es una plantilla, es una entity. Este physics component ya está definido. Esto no es un valor que se tenga que, ver, se tenga que deducir. Cuando ponemos cmp en dentro, es una cosa que se tiene que deducir porque va a haber varios tipos de cmp. Physics component solo hay uno. No necesito deducirlo, por tanto ya está claro que eso es una template. ¿vale? muy bien ahora técnicamente ya debería yo de poder hacer esto cambiando este e.physics por p técnicamente ahora ya tengo un sistema de física debe de funcionar ¿vale? vamos a ver si funciona uh, no se queja Esto va, pero no vemos nada. ¿Por qué no vemos nada? ¿Por qué no vemos nada? Ah, tenemos render, pero no hemos hecho el sistema de render. ¿Hacemos el sistema de render? Vamos al render. ¿Vale? Tenemos lo mismo aquí, ¿no? ¿Eh? Y vamos a necesitar el Entity Manager. Y ahora necesitamos en el render hacer un Get de Physics y hacer Get de Render, ¿no? Auto P igual a Entity Manager Get Component Physics Component de la entidad. Hacemos lo mismo para obtener el render. Y ahora. Esta línea de aquí, que va a ser básicamente r.node.node y el set positivo. ¿Me faltan los ampersand? ¿Qué pasa si no pongo los ampersand? ¿Esto compila? Pero... No, a a un Fíjate que aún si copio el de física me da igual y eso es importante de señalar. Dime. Pero physics también puede, ser constante. también puede ser constante. ¿A qué te refieres ahora mismo? Que no vas a modificar, no vas a modificar Correcto. No vas a modificar. Es decir, que puedo hacer así, ¿no? Por ejemplo. Muy bien. Me parece fenomenal. ¿Vale? ¿Con esto funcionará? Ay, un momento, que tendré tendré que tendré que compilar. Que a ver, si, si no compilas y ejecutas, estornuda, ya habéis visto. Y ahora voy a ejecutar... ¡Oh! ¡Qué horror! El address sanitizer ha saltado, ¿y qué dice? Deadly signal, me encanta el mensaje deadly signal, ¿a, que, a vosotros no? Sí. Deadly. SegV, segmentation force, en la dirección cero, esto es que he desreferenciado claramente un null pointer. En algún momento yo estoy intentando acceder a una dirección de memoria que es null. ¿Dónde? Vamos a ver. Fijaos aquí de lo que dice... Render System, y justo aquí en el 1 de la pila, que es este de aquí, eh, Lambda, ¿veis que pone Lambda? ¿Vale? En la dirección Entity Manager 120, ¿vale? Que viene del Render System, por tanto es en el Lambda del Render System. En el Lambda del Render System, yo desreferencio algo, ¿no? ¿Dónde puedo estar desreferenciando en esta línea algo que me esté provocando acceso a un null pointer? El nodo. El nodo del render. ¿Por qué el nodo del render es un null pointer? Porque no está inicializado. Vamos a ver, ¿cómo he creado la entidad? Pues claro, ha render component pero al nodo que tiene que tener el render component no le ha pasado de No le he pasado el nodo de Ili. si nos fijamos, el render component... Me voy a él y veréis que me dice que yo he un irlich interface GFX node, que me he creado yo, y inicialización por defecto. ¿Inicialización por defecto qué es? a ah, nada. ¿Vale? Por tanto, ¿qué tengo que hacer? Pasarle aquí lo que yo quiero. Le voy a poner un nodo de irlich Ah, pero para eso necesito la interfaz de Irlich. Mi create entities va a tener que recibir un Irlich Interface. Así que aquí paso IRR y ahora hago IRR. Punto crear una esfera, por ejemplo. Aquí, ahora, cuando creo el Render Component, le tengo que dar un nodo de algo que el Render Component pueda renderizar. Y en este caso le tengo que dar, pues creo una esfera y le doy el nodo, básicamente. Si no, realmente estoy accediendo a un null pointer porque no hay ninguna entidad gráfica que yo esté manejando. No la he creado siquiera. Y ahora que esto funciona, bueno. yo no veo ninguna esfera. ¿Vosotros ¿Tú veis alguna la esfera? Azul, ¿Una posición muy tal? Puedes, sí. Vale. Venga, vamos a ponerla en otra posición por ejemplo, la posición 1 1 No me hace falta el 0, pero me, no sé, lo he puesto porque me mola Vamos a ver si ahora veo una esfera ¡Uy! ¡Veo una esfera! aparentemente no se está moviendo ¿le he puesto velocidad? porque le he puesto posición pero no velocidad ¿vale? pongámosle una velocidad por ejemplo 0 en el eje X y 1, Uno es mucho 0.1 F en el eje Y va a elevarse está muy cerca de la cámara ¿no? vamos a ponerlo un poco más lejos 20 Vamos a ver si funciona nuestro sistema de física. ¿Eh? Eh, ya tenemos una esfera que se eleva. Se va. Magnífico, ¿eh? ¿Cuánto, ¿Cuántos meses llevamos para hacer una esfera que se eleva? Bueno, está guay, ¿eh? Pero lo importante es que tenemos una esfera que se eleva y un programa que no peta. ¿Eh? Dos cosas buenas. Vale, vamos a crear otra entidad para ver que tenemos dos, por ejemplo. Por ejemplo, la entidad E2. La pondremos al otro lado, menos uno. A lo mejor menos cinco igual, casi mejor. Cinco y menos cinco. Cinco. Y esta la ponemos que vaya más despacito. Vamos a ver qué tal. Ahora que ponemos dos entidades, a ver si funciona. Que ya habéis visto que a esto esto es muy frágil. Le ponemos una cosa y enseguida ya... ¿Ves? Ya es fácil. Ya podemos hacer una simulación de burbujas. Ya es fácil. ¿Vale? Un Starfield con burbujas. Muy bien. Ya tenemos unas cuantas entidades, pero... Pero... A mí particularmente... No sé qué queréis que os diga, pero... Esto no me termina de gustar. Sobre todo hay una cosa que no me ha gustado y que seguro que a vosotros tampoco, y es... Esta de aquí. Pero es que además esta de aquí tiene un, un inconveniente... Hemos hecho getComponent, pero no hemos hecho hasComponent. De modo que yo ahora mismo, si no tengo un hasComponent, yo puedo hacer getComponent de algo que no se pueda y la lío. ¿Vale? Porque no debería. Entonces, debería además comprobar si obtengo los componentes. Esto es feo. Feo. No sería más bonito que yo directamente le diga, en vez de for all que es lo que estoy haciendo ahora además para todas las entidades, yo es le diga oye, quiero recorrer solamente las entidades que tengan física y render, solo las que tengan física y render y además quiero de las de física y render que no me devuelvas un entity, que es lo que hay aquí, sino que me des el entity, el physics y el render, las tres cosas directamente, o sea tú yo te paso un lambda y en ese lambda tú me vas a llamar de vuelta con las tres cosas ya listas para mí, para que yo no tenga que hacer GetComponent, para que yo pueda hacer esto. En vez de esto que tengo aquí arriba, quiero esto otro. En vez de eso, quiero esto. esto es lo que quiero. Y no quiero for all. No quiero for all. Porque for all recorre todas las entidades del sistema. Yo quiero solamente unas entidades, las que tienen physics y las que tienen render. Si una no tiene render, no lo quiero. Si una no tiene physics, no lo quiero. Quiero las que tienen ambos. ¿Sí? Vale. ¿Cómo podría yo decirle desde aquí a una función de mi Entity Manager quiero que me des las que tienen physics y las que tienen render? Con la máscara. Con la máscara. Me pongo la del zorro y... y Cada, sistema que tenga una firma que... Cada sistema que tenga una firma digital. Los bits de los componentes, ¿vale? Podemos tener una firma que sea los bits de los componentes que viene a ser una máscara, ¿vale? Pero no tenemos ninguna función ahora mismo a la que nosotros le pasemos máscaras y haga cosas con máscaras. Pero en cambio sí que tenemos funciones a las que le pasamos tipos y hacen cosas con tipos, ¿no? ¿Y no es lo mismo? ¿Cómo puedo hacerlo con tipos? Una Con una variadic. Template, por ejemplo, ¿no? En vez de for all, voy a llamarlo for each. Que os gusta mucho, for each, ¿verdad que sí? For each. Para cada uno de los que cumpla la condición de tener los componentes physics y render. ¿Cómo le digo eso? En el for each que si voy a tener la entity, que me la dé también por si luego quiero hacer operaciones con la entity, como por ejemplo destruirla. Por ejemplo, otras operaciones que no sean obtener sus componentes. Pues, puedes pasar, o sea, a la función pasar una entity, coma, un variable template. Yo no le estoy pasando una entity a for o all. Sea, Olvidémonos del lambda, ¿vale? Esto lo voy a poner aquí abajo. Estoy hablando de la función for each. Yo quiero un for each que solamente me recorra aquellos que tienen physics y render. Nada más. Y lo que puedo hacer es decírselo con parámetros, como hemos hecho hasta ahora. Esto significaría que yo creo Foreach en el Entity Manager como una plantilla. Como plantilla recibe componentes y cuando le paso estos componentes, Foreach ya sabe que lo que tiene que hacer es las que tengan estos componentes. ¿No es más claro esto que pongo aquí que decirle 1, 0, 1, 0? Luego veremos todavía cómo mejorar eso. Pero de momento quiero eso. ¿Implementamos eso? Vamos a ver. Ahora mismo tenemos este for all que no mola mucho. Vamos a hacer for each. Y hemos dicho que le vamos a pasar tipos con los componentes, ¿no? Pues template, type name, cmps. ¿Sí? Esto ya lo hemos hecho en el pasado, ¿no? Esto es una Variadic Template, lo mismo que hemos usado para los Type list y para todo esto es for each va a recibir aquí los componentes. Y ahora lo único que necesito es a partir de esos componentes calcular exactamente lo que decíamos que es si la entidad, cada una de las que yo estoy recorriendo, tiene o no tiene esos componentes. Ahora... En vez de hacer process, lo que tengo que hacer es un if. if. If tiene componentes, process, ¿sí? ¿Cómo hago ese tiene componentes? Imaginemos que este CMPs, en vez de ser varios, fuera uno, ¿vale? Voy a poner aquí que solo sea para entidades que tienen un componente, ¿Vale? CMP. ¿Cómo puedo aquí poner si la entidad E tiene ese componente CMP? Y os recuerdo el diagrama donde tenemos las funciones de Entity. E. Tengo un hash component en Entity para saber si tiene componente, ¿no? ¿Vale? Pues nos vamos y ponemos e. hash component CMP. Y me falta el punto template porque ese CMP sí que tiene que ser reducido. Y ya está. Si yo solo le paso un componente, esto ya está. Es así de sencillo. Le paso el componente que debe de tener la entidad y si lo tiene, llama y si no, continúa iterando en el bucle. Ya está. Esto es lo mismo que teníamos en el for all matching que teníamos en Amstrad, solo que ahora lo estamos haciendo utilizando los tipos que es más fácil que para nosotros que usar directamente las máscaras. Usamos los tipos. Y ahora la pregunta es, si en vez de tener un componente tengo varios, como aquí, ¿cómo los compruebo todos? Aquí. Con ANS. No, tengo que añadir el... Podría hacer que componen, pero no me hace falta, porque tal como está ahora mismo ya puedo hacerlo. Sí, sí, claro. por, por, por, por esto es CMPs y evidentemente esto es lo mismo que decir, si tiene uno y puntos suspensivos. ¿Vale? ¿Para qué? Porque este CMPs es un pack... Y esto de aquí significa que este pack de aquí se tiene que expandir a expresiones como esta, an, an, an, an, donde cada uno de estos CMPs es cada uno de los que me hayan pasado por ahí. Es un fold expression. Problema, los fold expressions pueden ser vacíos, ¿vale? Es decir, este CMPs podría no tener ninguna expresión y, por tanto, esto de aquí se expandiría a nada y esto sería una nada. ¿Vale? No. No pongo un ser. Puedo ponerlo en medio y ponerle aquí. ¿Qué le tengo que poner? ¿Alguien ha dicho false? No, no. True. Porque estoy haciendo un and. Y true and lo que sea, es lo que sea. ¿Vale? Por tanto, esto va a hacer un and de has yes. component para todos los componentes que tengo ahí. Dime otro. No, si es vacío, ni este ni este se van a hacer, con lo cual quedará como if true. Pero No le he especificado ningún componente, luego todas las entidades me valen. Si pongo false, ojo, es que si pongo false, para todo lo que me pase en esto va a dar false siempre. ¿Vale? Ahora, esto, para dejarlo un poco más limpio... En vez de ponerlo en el if directamente, yo pongo aquí, y esto tiene que ir entre paréntesis porque es una expresión, ¿vale? Las expresiones fold expressions con los puntos suspensivos deben ir entre paréntesis, si no, no se considera una expresión, tienen que saber dónde está el principio y el fin, ¿vale? probamos a ver si esto funciona nuestro foreach mágico vamos a ver si lo hacemos en el physics vale hacemos un for each que funcione con physics component vale update one entity y ahora esto tiene que actualizar todas las que tengan física, que ahora mismo son todas, ¿vale? De momento son todas. Eh, vamos a hacer, por ejemplo, que nos muestre cuando está actualizando una y otra, si os parece. El barra en sobra mejor así, ah, vale. Funcionará que las templates tienen esta magnífica manía de dar problemas. Por ejemplo, el parámetro e no se usa y aquí nos da un error ¡Mua! en EntityMan 128 ahí. Dice, no hay coincidencia para la llamada render system, bla, bla, bla, bla, bla. bla. Estoy llamando a una función que me pide más parámetros. Sí. La otra. ¿Cuál? La de, la de render. Ah, porque aquí he puesto esto es muy feo, ahora mismo, voy a dejar esto así, un momento. Vale, vamos a ver, y ahora mismo vemos ahí que physics está actualizando los ids de entidad 1 y 2, ¿vale? las dos que hemos creado, ¿qué tal si creamos una tercera entidad que no tenga physics, por ejemplo?, Vamos a crear una tercera. Que tenga, por ejemplo, tenemos un health, ¿no? Vamos por defecto. Y ahora la entidad número 3 no tiene que aparecer en el sistema de físicas. ¿Qué ha pasado? Physics 1 y 2 y de repente has component fail. ¡Wow! ¿Qué ha pasado? EntityMan 50. HPP 50. Vamos a ver el EntityMan 50. Que dice que al hacer get component key, zasca. De quién hemos hecho get component key que no debíamos? Esto tiene un health, no tiene un physics y de repente hemos hecho un get component key de alguien que no debíamos. Mi tipo entity manager permite health, debería. Está ahí, ¿no? Por asegurar. Vamos a ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quién ha reventado? Sí, es lo que te estaba diciendo yo, ¿no? Que ha entrado en la función que se está llamando desde el sistema de físicas, no tiene componente de físicas y estás intentando recuperarlo. ¿no? Estoy intentando recuperarlo? Desde la de... Estoy haciendo hash component, ¿no? Que no es get component. dentro del lambda del sistema de física estoy intentando recuperarlo pero si no se llama el lambda pero si se llama nada si como no, no true and nada debería decir debería has component de física que debería de ser false El en render ahí está, muy bien muy bien, así me gusta. El fallo no está en physics, está aquí, en render, y de hecho, hay un detallito que os debería haber hecho daros cuenta de este fallo, y es este, que cuando hemos ejecutado, ha salido esto, que ha completado todo el cout de physics, porque este paréntesis está al final, de haber, al haber terminado ya el bucle de physics, ¿vale? Muy bien, aquí tenemos un for all y no un forEach. Y evidentemente, cuando llegamos a una entidad que no tiene physics ni render y hacemos getComponent, que es justo lo que he dicho yo antes, que estaba mal, pues eh, mal, getComponent, no podemos hacerlo. Así que aquí vamos a cambiar esto por un forEach también, si os parece. Y fuera esto, hacemos un for forEach, pero me he cargado lo otro que no quería. Esto sí. Así, ah, por ejemplo. Y ahora debería de hacer for each solo de los que tienen physics y render component. De modo que el health no debe de ser procesado por el último. Vale, vamos allá. Y ahora funciona. Como veis, efectivamente ahora nuestro físico solo está, solo está procesando dos y el render también porque no está procesando el tercero. Además, deberíamos hacer una prueba adicional. Y una prueba adicional que voy a hacer es que le voy a añadir a este le voy a añadir render. Ahora E3 tiene Render y tiene Health, pero no tiene Physics. Eso significa que el sistema de Render no debería de procesarlo, aunque tenga Render. Porque el sistema de Render pide Physics y pide Render. Si no, no lo procesa. Y de hecho es más, veremos si lo procesa porque no le estoy poniendo, no le estoy poniendo el nodo. Si lo procesa, la liará, porque tiene nodo. Vamos a verlo. ¿Vale? Muy bien, ya tenemos algo más molón que lo que teníamos. Ahora vamos a una segunda parte, antes de lo siguiente, y es, esto de aquí no me termina de convencer por una razón muy sencilla, y es porque yo ahora voy a tener que venir aquí, en el sistema de física, y tengo que poner cosas como esto, que como veis puede ser largo. Puede ser bastante largo, igual que en el de render, fijaos lo largo que puede ser esto. A mí, no me, no sé, no me termina de convencer. Me gustaría mucho más algo como esto, por ejemplo. Eh, como esto, no. Qué tal veis esto, lo mismo, pero en ¿vale? Es parecido, es parecido, pero esto de aquí arriba significa que yo ahora pongo arriba del todo de mi, eh, de mi sistema la lista de los componentes del sistema. Es más, puedo hacer lo mismo y hacer así. Y entonces aquí podría pasarle todos los componentes y todos los tags en dos listas. Y esto ya va a ser así para todos los sistemas. Y solo tengo que cambiar aquí arriba. Y es más, esto me permite cuando yo voy a un sistema mirar arriba y decir, vale, usa estos tipos de aquí. Listo. Cambiarlos arriba si quiero. Ya está. Fácil. Pero problema, ahora me pasan type lists. Me voy al entity manager. Claro, ahora antes me pasaban aquí un parameter pack. Ahora este parameter pack ya no me mola. Voy a coger esta implementación, voy a hacer otra. Vale, esta de aquí la dejamos ahí aparcadita y entonces hacemos así. Y ahora la pregunta es, ya, ¿y ahora cómo hago esto? No puedo hacerme especializaciones parciales fácilmente de funciones miembro. Es una función miembro de la clase. Podría hacerme especializaciones parciales, pero... Uf. se puede, sí. pero uf, ¿Qué? es feo. Las funciones ah, miembro de clase sí, hacer... Sí, especies... sí, sí, Podría, pero voy a utilizar otra técnica que además ya la hemos visto antes y que es una técnica que me va a hacer la vida sencilla. Porque yo ahora mismo... El problema que tengo es que lo que tengo aquí es un solo tipo, es un solo tipo que tiene a su vez dentro una lista de tipos, pero es un solo tipo, como tal. Y yo lo que quiero es la lista de tipos que tiene dentro, ¿vale? Pero ese tipo que hay fuera yo sé cuál es, es un type list. Si yo en la firma de mi función, aquí, le pudiera pasar esto, por ejemplo, un parámetro así, yo podría poner aquí arriba CMPs y entonces ya tengo los CMPs. Si le digo que lo que me pasan es un type list, pero tal como lo tengo recibido aquí, no puedo hacer eso, porque esto recibe solo un parámetro, yo no le digo al que me llama oye, pásame un type list y pásame un tal, pero lo puedo hacer yo yo puedo hacer que esta función llame a su vez a otra, que le pase esos parámetros, y la otra sí que tenga dos parámetros adicionales, que son dos parámetros que como las type list no tienen ningún tipo de tamaño, porque las type list solo son un tipo, no guardan nada, yo puedo hacer una función for each privada a la que voy a llamar for each implementación. ¿Vale? Y entonces me llevo este código aquí, ¿vale? Ahora lo implementaré bien, no me importa cómo está, pero aquí sí que voy a pedir una type list, ¿vale? Que lo tengo que poner bien, y otra MP type list de tags. Y entonces ahora puedo poner aquí arriba. Que es parecido a lo que decía David de hacer una especialización, pero no es una especialización. Y ahora lo que hago aquí es llamar a la de abajo. Y entonces ahora aquí hago un type list que no lo tengo por qué hacer porque ya lo tengo aquí. ¿Os acordáis del tag dispatch? Esta función llama a esta y le añade los dos parámetros que son justo lo que me han pasado. Creo un objeto de este tipo y un objeto de este tipo que no importan porque los, son type list, las type list no tienen nada dentro. Entonces, crear objetos que no tienen nada para ser pasados. Aquí no tiene nombre el parámetro, es un parámetro sin nombre. ¿Por qué? Porque lo que me interesa solo es el tipo, no el parámetro, no lo voy a usar. Y ya está. Ahora ya tengo los CMPs y los tags por separado. Ahora esto de aquí abajo ya funciona exactamente igual que estaba antes. Y puedo hacer otra línea para los tags. Solo que en vez de poner hash component, pongo hash tag. Decidme de todo este paso que acabo de hacer así tan rápido, que no se entiende? Que lo expliquemos despacio. No. Aquí arriba, mis dos tipos son type list lo que sea, type list lo que sea. Entonces yo creo un objeto type list lo que sea, y un objeto type list lo que sea, que se los paso aquí abajo. Entonces, aquí yo ya recibo un type list lo que sea, que es lo que yo quiero. Aquí el compilador... Los, lo que son parámetros en tiempo de compilación, type list ya no es porque esto es específico type list lo que le estoy pasando aquí las únicas cosas que aquí van a variar en tiempo de compilación es lo que hay dentro de los type lists, no los type lists, porque a esta función se llama con type lists, es lo mismo que hacíamos en las especializaciones parciales esto lo hemos hecho también pero aquí lo hacemos con tag dispatch básicamente tengo una función que lo recibe así pero esta es no user-friendly. Yo al usuario, si le pido que me pase los type lists así, el usuario me va a decir, pues qué feo es eso. Entonces, en vez de hacer eso, yo le digo directamente, mira, llámame aquí. Si me pasas tus type list y yo ya me apaño. O sea, ¿lo, lo de esta forma simplemente para, para que el usuario no tenga acceso a esta función? El usuario no tiene acceso a esta función para que no me lo tenga que pasar como parámetros en los que él tenga que poner type list, no sé qué, y crear el objeto, que es feo. Eso lo hago yo aquí. Simplemente. Y el compilador, como es, ve estas dos funciones en tiempo de compilación, es muy smart. No va a producir dos llamadas. Creará esta ya directamente. ¿Vale? ¿Se entiende? Decidme ahora si hay algo que no habéis entendido de ahí, porque esto, ahora sí, ya es una implementación mucho más molona que tenemos aquí, en la que, si os fijáis, ahora yo tengo arriba definido la, lo que habíamos dicho que eran las firmas de mis sistemas. Mi sistema requiere estos componentes en una lista, estos tags en una lista. Esto es lo que le paso al for each para que solo se recorran las entidades que tengan esos componentes y esos tags. Lo puedo hacer un poquito más cortito para que no sea tan largo. Y, a ver. y ocupe menos. Y ahora técnicamente esto tiene que funcionar igual que lo que tenía antes, solo que ahora que tengo un for each al que le paso dos firmas, la lista de componentes y la lista de tags. Y ya está, y como las defino arriba, esto queda súper claro cada vez que yo tenga un sistema, aquí están mis componentes y mis tags de este sistema, directamente. Y lo uso aquí abajo, que es más limpio. Vamos a probar. A ver si nos revienta todo, que, que es muy bonito esto que hace Fran, pero luego va a compilar y... Y no va. ¿Qué habrá pasado? La llamada del foreach sobrecargado es ambigua. ¿Por qué? No. No exactamente. Tenemos un pequeño problema y es que yo he hecho esto, he venido aquí y tengo un foreach de antes que tiene una lista de tipos que puede también hacer match con lo que acabo de hacer. Entonces, los dos, esta template de aquí y esta de aquí, las dos hacen match con lo que acabo de hacer ahora. Me cargo esta de arriba directamente porque es la vieja. Ya está. ¿Vale? Y ahora voy a tener otro, otro ligero problema. ¿Alguien me anticipe el problema que va a pasar ahora que me he cargado esta? Ahora falla la otra, que la otra no la, no la estoy usando así. Aquí en el physics no he hecho... Using... Ahora sí puedo usar el for each aquí, como antes. scmps, stags. Vale, si todo va bien, ahora sí debería de compilarnos. Y deberíamos de tener el sistema funcionando. Y ya les pasamos a nuestros sistemas una lista de componentes, una lista de tags, Mucho mejor. Detalles que nos faltan. Me falta la última parte de lo que quería hacer. Que la había dejado por aquí comentada, ya no sé dónde está. Me falta no tener que hacer esto. Ahora que os he enseñado esta técnica mágica, ¿se os ocurriría una forma de no tener que hacer esto? ¿Se os ocurriría una forma en la cual podemos hacer que en vez de darnos como parámetro e, nos den como parámetro e, physics y render component? Bueno, lo pongo aquí, ¿vale? Esto sería hacer esto. Sí, que tengo dos cursores. ¿Vale? yo lo que quiero ahora es esto que cuando me llame el entity manager no me pase solo la entidad con la que ha dicho esta entidad tiene los componentes que tú buscas sino que me diga, toma aquí tienes la entidad y aquí tienes sus componentes toma, directamente para que tú no tengas que estar haciendo aquí get component ¿podríamos hacer eso? con una tupla. ¿Con una tupla? con una tupla no, no. no se os ocurre una forma más fácil si, si utilizaste una pole de para para los componentes de los parámetros vale, ¿cómo puedo, ¿cómo puedo hacer eso? ¿cómo puedo hacer eso? ¿haces en, en process? ¿sí? ¿aquí? Tendrías que poner coma? ¿coma? Es que eso no es una fold expresión, eso es, una, es un parámetro pack expansión, porque no es una expresión. Ah, vale, vale. Pues, eh, ahí pondrías el e.getComponent. Tengo que hacer e.getComponent, ¿no? He hecho yo un getComponent. Tengo un getComponent e. ¿Sí? Que está en el Entity Manager. No falta una coma. Cuando yo esto lo pongo que no es una expresión, sino que son parámetros de una llamada, aquí no se pone la coma. Esto ya lo expande a parámetros de una llamada. ¿vale? Porque esto, esto es una expresión. Las expresiones en C++ son cálculos matemáticos que dan un resultado. True, false, 5, 27... Es un cálculo matemático. Esto no, esto son simplemente parámetros que estoy pasando a una función. Por tanto, esto es la expansión de un pack de parámetros, parámetro pack expansión. Y esto lo único que está haciendo es expandir esto como todos los componentes separados por comas en la llamada. Solo con eso técnicamente debe de funcionar. Así de sencillo. ¿Lo probamos? Vamos a ver, voy a comentar esto de aquí. Comento esto de aquí esto ahora mismo está bien vamos al physics vale que no nos pase lo de siempre el for each me va a llamar aquí y esto de aquí un physics component p ya no me hace falta esto de aquí ¿funcionará? ¿eso qué es? que no estoy usando la entidad. Claro, hasta ahora estaba usando la entidad para hacer getComponent, ahora ya no la uso. Ya, pero, que le a dejar por si poner... pero ha compilado. Y funciona. Manera, eh... Con esto tan sencillito que acabamos de hacer después de lo que acababa de poner del parámetro PathExpansion, y ahora me preguntas, no te preocupes, con este añadido tan simple, ahora mismo ya hago getComponent de todos los componentes y se lo paso a la función sin más para meter, para meter tal cual Veo al físico o a cualquier sistema ¿Veo a una manera, como, ahora, o a, ahora ya esto sobra aquí de arriba que, ¿eh? en vez de ponerlos aquí arriba a mano los del SCMP de ahí arriba que el, tú hicieras que se crease directamente Sí, pero fácil, igual no Igual nos tenemos que complicar un poquito la vida Pero sí, se puede Pero esto ya va bien, ¿no? No va, ¿No va bien? Entre otras cosas porque aquí A veces yo puedo no querer la entidad Como aquí, y le pongo esto y ya está Como no quiero la entidad Quito el parámetro, dejo eso puesto Y ya está, y de hecho, como no la voy a usar Puedo poner auto Que le gusta a David, me ahorro espacio ¿Vale? En el render, si os fijáis, fijaos en lo que se queda el render ahora. Ah, sí, claro. Tienes razón porque aquí estoy haciendo e.id y ahí sí que estoy usando la entidad. Puedes poner auto. Ahora, aunque puedes poner auto estos parámetros, si le pones auto, muy probablemente el autocompletar no te va a ir. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, ahora técnicamente ya tenemos un sistema en el cual ya nos devuelve directamente para todos nuestros sistemas: toma, entidad, componente, componente, componente, a utilizar. ¿Y tal y como está ahora mismo, a nivel de. ¿Es todo lo óptimo que podría ser? No, no es todo lo óptimo que podría ser. Es... Está, está lejos, es bastante óptimo porque recorremos las entidades en orden, normalmente los componentes van a ir acompañando a las entidades más o menos en orden, exceptuando cuando se vayan habiendo borrados y demás, pero va a estar más o menos, con lo cual está bastante bien, es mejorable. Uf, de muchas maneras que no son triviales, pero hay una manera fácil de mejorarlo para, enti para sistemas que solo buscan un componente. Para los sistemas que solo buscan un componente, como physics, render o similares, que solo usen uno, en vez de recorrer el array de entidades, lo que tendríais que ir es a coger el slot map y coger el begin y el end y recorrer los componentes y pasarle los componentes en vez de las entidades. ¿Pero entonces haces dos métodos en función de si te componente o si te varios? Por... Sí, pero es que ahora mismo tienes una template que te está generando un método diferente para cada vez que te pasan una cosa diferente, pero es lo mismo haces dos y entonces para los que solo tienen un componente que es muy fácil es irse al begin y el end del slot map de ese componente y recorrerlo linealmente y ya está, eso es más cache friendly, más rápido y mejor para ese tipo de sistemas para otros es más complicado hacer una forma de que lo recorra bien pero con lo que tenemos está muy bien ahora mismo